Agentes de la Policía Nacional apresaron a una persona acusado de herir con arma de fuego a cuatro más el pasado fin de semana en el sector Los Espínolas de esta ciudad. Se trata de Roberto Zapata Mora, mejor conocido como Robert, quien al ser cuestionado dijo no tener ninguna relación con el hecho que se le imputa. ¿Por qué tú lo hiciste? Que no se de eso. Pero se que fue por una mujer. Recordamos que en medio del hecho ocurrido en la noche del pasado sábado resultaron heridos Luis Alberto Pimentel, Sauri Betance, Juan Manuel Paula, el negro, según el informe policial. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.